Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Cerda, participo desde hace tres años en el grupo de padres de niños y jóvenes con cardiopatías congénitas de la SIC. El grupo pues, me ha brindado un espacio de escucha, tanto para ser escuchado como escuchar también a otros padres eh, cómo, han, cómo afrontan las cardiopatías, cómo viven su vida cotidiana. Eh, cómo se van transformando los miedos también conforme los, los hijos van eh, viviendo diferentes etapas de su propia vida, que hay distintas eh, cardiopatías y cada una de ellas con diferentes retos. Y pues me ha brindado un espacio para enfocar las energías en lo que sí podemos hacer. ¿Cómo me sirve mi participación en el grupo, en la vida cotidiana? Pues creo que me ha servido porque... Eh, para ver que nosotros mismos eh, transmitimos muchas actitudes hacia las cardiopatías, se las transmitimos a nuestros hijos. También me ha servido para eh, reflexionar sobre cómo afrontar eh, situaciones de la vida cotidiana, sobre las cicatrices, sobre cómo hablar en la escuela, cómo orientar a los chicos para que hablen de, de, de su situación ante sus maestros, ante sus compañeros. Uh -huh. Todo esto son... Eh, muchas cosas en específico que yo he podido conocer y escuchar de otros padres. Porque estoy en el grupo? Pues yo lo considero como un oasis, como una especie de darse un regalo a sí mismo en medio de este, de este mundo con tanto trabajo, tantas ocupaciones. Eh, también lo creo, creo que es un espacio para compartir y entiendo que así surgió la SIC de padres que estaban en una sala de espera de cuidados intensivos y que dijeron pues tenemos que hacer algo para acompañarnos entre nosotros y también para compartir esa experiencia con otros padres y pues por eso estamos aquí, por eso existe la SIC, por eso eh, tenemos este tipo de grupos. ¿no? Yo creo que eh, pues estoy en este grupo porque eh, al compartir la experiencia que uno tiene con todas sus limitaciones, eh, errores, no nos ponemos como ejemplo de nada pero que al compartir esa experiencia, pues le vamos encontrando un poco más de sentido a la propia vida y vamos encontrando también pues, la alegría de vivir para nosotros y para nuestros hijos y nuestra familia. Ojalá se animen a participar en los diferentes grupos que tiene la SIC. Hasta pronto.